En esta ocasión nos encontramos en la oficina central de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís donde desde el día de ayer ya fueron instalados los equipos para la prueba del voto automatizado. Decir señores que hasta esta fecha hay personas que no están familiarizadas con este voto y para que nos hable más detalladamente tenemos acá al presidente de esta Junta eh, Municipal al licenciado Michel Frías, quien nos estará hablando detalladamente de este equipo automatizado. Buenos días, Michel, en vivo para el Canal 10 de Telenor. Buenos días, Arimendi, cómo te sientes, eh, es importante hacerle un llamado a la población. Nosotros tenemos ya desde el día de ayer el módulo de votación que será implementado en esta demarcación eh, automatizada, como podrán observar. De, nosotros somos de los 18 municipios que entramos automatizados, entonces ya tenemos el módulo de votación para que el que desee y quiera venir a aprender cómo ejercer el derecho al voto el día 16 de febrero puede venir por esta junta electoral y así probar y ver cómo puede votar el día 16. En el caso de la provincia de aquí de San Francisco, ¿cuáles son los, los, los municipios que van automatizados y cuáles van manuales? Bueno, en el caso solamente entramos San Francisco de Macorís porque tenemos un total de 13 regidos, ya los demás van de forma manual. En ese caso ya solamente San Francisco entra eh, automatizado. Michelle, eh, vamos a, a cómo se procede al voto para las personas que nos, nos están mirando y que todavía no conocen de este equipo automatizado. ¿Qué vamos es hacer, lo que debemos de hacer? Vamos a hacer la prueba con, con tu cédula realmente. Cuando el elector llegue al colegio de votación, donde dice su cédula, en la parte de atrás vemos el colegio de votación. Cuando el elector llegue al centro, al recinto y al colegio, identifique su colegio, le facilitará la cédula y el presidente automáticamente va a leer el QR de la cédula. Si vemos de esta manera, vamos ahí de una vez identifique el elector Fausto Arimendi, la antigua bandera. Le pedimos que coloque su huella de cualquiera de sus dedos. Entonces el sistema automáticamente valida la huella y habilita la urna de votación. Entonces, no, eh, eh, usted va a hacer el proceso, va a emitir el voto por, por quien usted desea, le, ya usted le dio a un partido, le da confirmar, luego confirma preferencia de regidor y va a imprimir el voto. Automáticamente ya imprimió el voto y ya ese es el, vamos a decir, la boleta física que se va a introducir en, en la urna de votación. Sumamente fácil, sumamente sencillo. Michelle, una información que dice como que salió recientemente donde la Junta admite que se puede observar el código QR eh, por un teléfono móvil. Bueno, ya esa parte la, la va a validar, pero por eso ustedes ven que este módulo fue eh, se le incorporó el lector de huella dactilar, O sea, para que la persona, el sistema está diseñado con la huella dactilar de los 10 dedos de la mano. ...para poder validar la, la urna de votación. ¿Puede una persona votar dos veces con el... No, turno? no. Vamos Esa parte, si ya usted emitió el derecho al voto, si tratamos de leer el QR, mire lo que nos dice la, la pantalla. El lector ya votó, no puede volver a votar. Bien, señores, ahí estamos, repetimos que estamos en la oficina central de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, donde ya se están haciendo las pruebas para las personas que todavía no saben cómo votar, pueden venir acá para que se familiaricen con los equipos automatizados. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes a los estudios.